Ahora sí, estoy listo. No me da checkpoint, ¿eh? ¿Por qué el juego no me quiere dar checkpoint? A ver, acá hay un escuadrón de Necords. Le pegué a uno. Y por acá debe haber un Nekork invisible. Ahí está. Me gasté mis dos granadas pero... las gasté bien gastadas. ¡Ah! A ver. ¿Pero por qué el juego no me da checkpoint? ¡Quiero un punto de control! No me digas que en esta misión no hay punto de control, porque eso sería una locura. No he activado ningún cráneo. Eso, salud. Ya tengo mi barra de energía llena, al fin. Quiero granadas. Acá debería haber networks Hunters. ¿Cómo los voy a matar ahora si estos tipos no tienen, no tienen espalda? ¿Cómo los mato? ¡Ah! ¿Cómo, lo, ¿Cómo se supone que los tengo que matar? A ver. What the fuck? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo los mato? Bueno, ahí se murió uno. Ah, parece que los puedo matar a golpes, eh, porque... <risa> porque no me están haciendo nada, no, no tienen animación de, de golpe cuerpo a cuerpo. Toma. Ah, hola, que es con Gracias <risa> por pasarte. ¡Ey, muérete, nekoark! Este tipo no se cree morir, mire. Le estoy dando puñetazos en la mera jeta y sigue vivo. ¡Ya está! ¡Por fin! ¡Por fin se murió! Uf, son, son como esponjas. Por más que les doy headshots, ¡no se mueren! A ver... ¿Por dónde...? Rafa. ¡Qué horror, eh! O sea... Están la dificultad más alta, pero eso no justifica que estos cabezones no, no tengan uh, puntos de daño. No, no, no les puedo dar headshots. O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a usar la sniper? ¿Cómo puedo usar la pistola de manera efectiva si no tienen puntos de daño? No les puedo hacer headshots, no tienen debilidades. Uh, son uh, el enemigo definitivo. Se supone que este es Halo, no es Dark Souls. Bueno, al menos durmiendo así se mueren de un golpe. A ver, me voy a cargar a todos los que están dormidos. Porque luego se despierta. Ah, por fin me dio un checkpoint, ya lo vi ya. Así que si me matan de alguna u otra manera acá, voy a resucitar en este mismo punto. Aléjate No Mis puntos de vida Otra vez me lo arrastraron a, a cero Me había olvidado que acá había un elite Es que como todos se ven igual <risa> ¡Tiene escudos! A ver si te gusta eso. Ah, yo no vivo. ¿Dónde está? Ah, es verdad. Acá hay un cráneo, pero... Necesito más vida para... Hacer un, hacer un salto granada, meterme ahí... En ese compartimiento y cogerlo. Murió haciendo una pose. No voy a dejar a ninguno con vida. Me han hecho todo eso imposible. Y acá vienen los Nequarks con. con Ghost. Desgraciado. Ah, mira. Mis aliados sí son humanos. atropilla ¡No! Lo ¡No! a mi mono Creo que más vale morirme en este punto A intentar pelearles Sí Necesito... A uno en la torreta para que les ataque. Necesito un humano vivo que me apoye. Vamos, súbete, súbete, súbete. Súbete, súbete. Eso. Uno más. Vamos. Listo. Ya esto va a ser eh, un paseo en muchas formas. Qué bien se siente atropellar a estos tipos. Ya, vamos de frente. Necesito el tanque. Adelante, adelante, adelante. Cuidado, cuidado, no quiero te a nadie. Ah, gracias por su follow. Desaparezcan. Gracias, gracias, gracias por seguir. ¡Ah! ¡No! No lo quiero atropellar a mi aliado. Vamos, súbete. Ustedes también subanse. Ah. Ahí hay más tipos. No se oculten. gatos codardes. La criatura. Es un Jackal. Wow, ¿cómo aguanta? Hey, the... ¿Quién viene? <risa> oh, yeah. bicho asqueroso. A ver. Necesito mi munición. ¿Me sale al 100%? ¿O oh. oh, no? ¿Quién viene? Go, go, go. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! oh. ¡Ay! ¡Se murió mi aliado! Hubo una explosión en cadena ¡Súbete, súbete, súbete! A ver, vamos a continuar Necesito un humano que vivo que me apoye, sería... <ríe> ¡Ryan! Hola Ryan, ¿cómo estás? Gracias por pasarte Suelo jugar mucho Halo, pero también Sonic, uh, las Personas, Assassin's Creed, Crash Bandicoot... Yeah, oh. Tengo pensado jugar también Spider-Man y demás cosas que uh, ustedes me puedan sugerir. Estoy abierto a recomendaciones. <risa> Iba a decir que soy alguien de mente abierta, pero eso no suena bien. <risa> ¡Ay! O oh, se puede malinterpretar. ¡Wow! ¡Ay, quiero darle la torreta, pero... A ver, me voy a subir acá. Voy a rodearlo y acá me lo cargo. ¡Toma! Y acá hay otro también. Dicho asqueroso. ¿Cómo puede ser que metan a Neko Arja al, al Merty Blood, y no a al espíritu heroico Emilia? No entiendo. <risa> o sea, es un juego de Tsukihime o de todo el Nesuvers, <risa> Ahora este network está en Halo. Au. No le dejen disparar, no le dejen. Toma. <ríe> no le dejen disparar a ese gato desgraciado. A ver, vamos a abrir esto. Everybody out. ¡Se me murió un humano! ¿Dónde está el otro? ¡Ah! eh, hey, ¿A dónde ibas? ¡Al baño! Ahora sí. Esta parte también es un poco complicada. Bueno, va a ser complicado por los Neko que se tragan todas las balas como si no hubiera mañana. paciencia, <risa> como salen volando, ah, no, eso no, le, le, le, le di muy mal, eso. Cuando no esté manejando el tanque, esta misión va a estar de pelos porque, ay, me va a hacer falta buenas armas. O sea, está la pistola y, oh, está la pistola y la pistola de plasma, pero no les hacen nada a estos, estos gatos, son muy recios. Al menos con el tanque lo mejor que puedo hacer es atropellarlos Eso sí los matan de manera instantánea Ay. Sí. ¿Ve? Nada como atropellarlos sí. Me empuje sí, bueno, sí, Voy a ir con tranquilidad ya saben, si les gusta pues, el contenido que estoy haciendo, videojuegos, y todas las cosas que tengo planeado jugar... Pues síganme, y pasen la voz. Rallying Thunder. ¿Cómo se aguantan todo? Wow, están así todos ojones, cabezones, peludos, pero. Sé sí que tan pelea los desgraciados. <ríe> Deben balancearle el mod, eh. O sea, jugarlo en legendario es. Es ya un desafío de verdad. Siento como si estuviera jugando Halo 2. Me clavé, tremendo cañonazo. ¿Quién está acá? Ah, acá hay otro. Y acá hay otro. ¿A dónde vas? con estos porque son, son muy necios, o sea, te, te persiguen. Les han puesto la inteligencia artificial de un elite cuando son cuerpos de ground. Ya, ya me aseguré que todos estuvieran bien muertos. Ahora esto. A mí me gustas tú, no este juego caga. <risas> Gracias. Has conmovido el corazón de la pulga. Ay, acá hay otro. Ay, no le di. No. Listo. Muerto. Me dio un checkpoint de paso. Whoa. ¿Hay una Banshee? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Come ¡Ahí está otra vez! ¡El neco oh, yeah. ¿Dónde ¡Ah! ¿Dónde vas? Eh, ¡Vení! Vaya. Oh, yeah. Bien dormido como debe estar. Se cargó uno de mis manos. A ver, vamos a destruir estos de acá también. A ver acá. Ay oh, oh, me choqué con la piedra. Estos estos necro hunters son peor que yo. Ay, oh, había un humano ahí, no me di cuenta. Cuidado, no les quiero atropellar, ojito. Se bueno, están bajando más. Si fuera el juego normal, no le haría caso, pero... Son muy duros. Así que... ¡Oh! Subí mal. Creo que mi tanque se quedó atorado. <risa> bueno, no importa ya. Porque de todas formas tengo que bajarme. A ver, voy a practicar con el sniper con este. Ajá. Eso daño, a ver. ¿Uy? Ah. A ver. <ríe> le meto un, un lanzacuete de una vez porque sé que me van a fastidiar. Seguen mis humanos. Serán carne de cañón. Oh, oh. Tengo que limpiar esta zona de Neco porque no me van a dejar avanzar así como estoy. ¡Ay, ahí hay, ahí hay varios! Están corriendo. <risa> Le cayó un cuetazo por detrás. A ver. Munición. Y me dio un checkpoint para bien. ¿Cuántas veces voy muriendo? O sea, al comienzo morí bastante, pero.. <risa> Me lo puede cargarle un headshot porque están cabezones. cuento que este Master Chief tiene orejitas de gato <risa> Ah, que cringe <risa> Sorpresa Acá ya no me siguen mis hermanos, ahora voy solo metiendo con la nave porque es la mejor forma de ahorrar munición de otra, de otra forma no lo haría Así como estaba yendo, no los iba a matar. Está muy estrecho y las balas no los alcanzan. Mi nave explotó. A ver, tengo que ir con más cuidado. Ah, ese Necroar con Skull es muy molesto. No sé, al menos deberían hacerlo un poco más alto. O ponerle los ojos de otro color para distinguir que es un Elite y no un Gran. O un Jackal o lo que sea. No me hagan perder el tiempo. <risa> No, ten no tengo, munición de sniper <risa> <risa> Le metí un cagón, un balazo en la sien granadas. Ah. Voy a usar las granadas que pueda porque han dejado bastantes. Ay, Toma Acá no puedo traer la nave porque el ascensor se eleva Y por alguna razón Se queda al fondo del piso No sube A ver ¡Ay, oh, WHAT the fuck? <risa> Se fueron... <risa> Se fueron a su caso un caso en la cara ¿Cómo? Por, por más que sea un jackal o un elite oh. A ver, que tengo una granada las patitas ay se cerró la puerta ay qué molesto <ríe> En serio, qué pese medida que le hayan puesto los escudos de Jackal en el pellejo a estos Neku-Ark Es que no, no sé, no, no puedo calcular bien eh, en qué momento se le cae el escudo. Me cada cuatro disparos de sniper. Mala idea gastarlo ahí, era un... era un ecuador. jackal cool. Cayó del cielo para morir uh, No estoy seguro si la música del juego se escucha muy fuerte o no Si se escucha muy fuerte y mi voz no se aprecia, por favor escríbanme en los comentarios para bajarle el volumen al juego Todo un escuadrón completo. Era para matarlos en la mera entrada. Pero me ganaron. Eh, entraron muy rápido. <risa> <ríe> este the fuck. Vamos a tomar captura. ¿Le puedo hacer t para? A ver. No puedo subir Acá hay otro que se quedó colgando A este sí le puedo hacer t-back Son muy molestos Y esto solamente me queda Un pepinazo Ay, me aburre cuando son los Jackals. Ay. Los del otro lado también me dispararon, me quitaron todos mis escudos. Sin lanzacohetes es, es horrible. Y ahí hay otros. Si al menos tuviera la pistola. Pero no puedo regresar porque todo todo está ahí abajo. Ay, ay. Toma, toma. Se me acaba la bala, bueno, la batería de esta arma. ¿Tiene no, por acá algún Nidler? ¿Algo? ¿Algo aparte de pistolas de plasma? Porque esta arma ya no tiene munición y solamente sirve para pegar. ¿Cómo me escriban los condenados, eh? ¡Wow! Acá se han trincherado varios. Se me acabó, se me acabaron las balas. Nidler, cómete eso. <risas> la cabeza de ese escorro está traspasando la valla bueno, la baranda, como, como se llame. <risa> Quiero pistola. A ver, se ha abierto la puerta y ha entrado otro necuar por ahí. No sé si será un necuar con espada o un escuadrón. Con mucho cuidado. No está acá. What the fuck y mi, pi mi pistola se ha bullado Mi radar no detecta nada tampoco A ver, vamos a tirar una granada ¡Ah! me. me pegó Ya, ya sé qué voy a hacer ya <tose> que están allá. <risa> no, están, están duros. Tengo que idear una mejor estrategia. Uh, a ver, si tuviera más granadas, podría hacer una explosión azul y ya con eso se mueren. Pero creo que... ¡ay no! No hay, se te hubiera lanzacuetes Si te hubiera lanzacuetes podría ser mejor A ver... ¡Ay! ¡No! <ríe> Vinieron por atrás tres Ya, esos son grunts Parece que maté a... la excepción oh Se murieron Sin creer que linda me estoy echando... <laughs> ...una partida... ...muy difícil no tenía previsto que los Nekwars fueran tan duros Más que nada porque no tienen debilidades, no, no tienen un punto de daño donde les pueda dar de golpe <risa> Wow, se aguantó 4 golpes No te acerques ¿Cómo se aguantó? Me disparó en mi miembro. ¿Cómo, ¿Cómo se aguantó todo eso? ¿Cómo se aguantó? Había uno por atrás. ¡Qué locura! Están, están muy duros La mejor forma es Llegándoles granadas No hay otra Ah allá hay paquete de salud y lanzacuete. Y pistola. Bananais. Hay alguien por acá atrás. ¿Por qué me vienes por atrás? ¡Oh! Confié, me quito caso la mitad de salud. ¿Cómo es que se aguantan tanto? ¡Wow! ¡Me hicieron gastar bastante munición! Voy a regresar por la munición de la pistola. Porque la, la siguiente sección del puente es complicada. Es la parte más Dura de este nivel Ajá Bien También había munición de lanzacuetas Me siento optimista Sé que lo puedo hacer Sin morir oh. Mi mira no los marca como enemigos Hay uno, bueno, había <ríe> <ríe> aparecieron varios de golpe. A ver, voy a darme la vuelta y matar a los que están en el otro lado durmiendo. Sí, mejor. ¡Uy! ¡Me vio! ¡Hijo, ¿por qué me ves? ninguno por atrás Están acá ¿Cómo se aguanta todo eso? No ¡Es inaudito! Ouch No, no puedo gastar más munición con estos gatos A ver, de pistola sí, pistola normal Pero lanzacuetes no De hecho lanzacuetes ha bugueado, ya no cargo ya el plasma Cómete eso. Wow. ¿Cómo están vivos? Bien. Dame tus granadas. paciencia, ontan mis Hugos? <risa> Como digo, acá en Twitch no puedo usar el modelo de Shioriko porque me puede caer una fuerte demanda y yo no tengo dinero para pagarle a Bushiroud, ni mucho menos al tío Kidani. En cambio, en Facebook, que todo es así de manera más casual, ahí sí me doy el lujo de usar el modelo de Shioriko. Wow, cómo voy a pasar a esta parte. Wow. Y hay neko arcs ahí con cañones. Ay. <risas> Están muertos. A ver, creo que gracias por el follow, gracias por el follow. Creo que puedo, puedo ir a, a toda carrera y no pasa nada ¡Ah! ah, estaba, estaba yendo muy bien Me mataron los necobar que están a, en el otro lado del puente Out I'm Wow. ¡Ah! A ver, voy a intentar decir uhu. No me sale. <ríe> no soy suficiente kawaii para hacer Ubus. A ver, voy a dejar que se reúnan. Cuando se juntan, ahí les voy a acabar todo lo que tengo. Ahora tengo que hacer algo con estos que están ahí. Os voy a matar a golpes porque son muy molestos. Bien, les di la espalda. A ver, ¿dónde está el otro? Hay lo en el fastidioso Listo Tengo que volver por donde vine porque si no el juego se buguea y se cierra la puerta Con mucho cuidado porque no me quiero caer al vacío Ahora sí. No aparecen los mejores. Ah, ahí están. Ya salieron. No me mates. ¡Ah! ¡Piedad! ¡No! <ríe> ¿Por qué ahorrarme munición? Me dejé matar por ese tipo. ¡Ah! ah ¿qué, qué, ¡Qué mal es todo eso! Te ¡Escondes! ¡Encima te escondes! ¡Wow! A ver, creo que le puedo dar con una granada. matarlo porque si no no me va a dejar en paz wow es una esponja como sangra mire no se muere eso me dio un checkpoint Tengo granadas, no tengo lanzacuete. Ah. No, acá tengo que correr, como, como hice al inicio. Porque no me van a dejar en paz. No, no me esperaba es invisible. A ver, que se junten, que se junten. Es que no, no tengo armas pesadas, no tengo cómo frenarlos. Me hace falta granadas. Acá hay okay, uno invisible. Ah. Que no me de jugar con su cañón o su frito? Bien. Parece que eso era todo. Estoy cada vez más cerca de acabar este su nivel. ¿Se puede ir al otro corredor sin que me miren? pistola. ¿Dónde dejé mi pistola? Ajá. Uh -huh. Estos bichos molestos, eh. Estoy a unos 10 minutos de acabar la misión. Acá hay puros invisibles. Y parece que uno ya me vio. ¡Este me siguió del otro puerto. Bueno de los invisibles es que no tienen escudos. O sea que se pueden morir fácilmente. Es por eso que... Se me acabó. Por acá debería haber... Ajá, ¿qué haría esto? Me paso rápido el otro cuarto, pero debo correr. Que munición. ¡Ah! ¡Me vieron! Es que le salté en la cara. Me subo a la nave y ya está. ¡Déjame! ¡Esa es mi nave! No es verdad, pero... Vamos a ver si puedo terminar el nivel así como estoy ¿Bananas? Gracias por el follow Gracias Si acabo el nivel acá, ya doy por cerrado el stream Llevo una hora y 18 Intentando terminarlo Me ha tomado bastante tiempo, eh A ver Veamos si tenemos suerte No tuve suerte, que estén. Eh, tengo, tengo que atropellarlos. Tengo que atropellarlos rápido. ¡Ah! ¡Aquí hay okay, uno con espada! Parece que mi nave está intacta. Parece. Hay uno vivo. Y es uno con escudos. Podría matarlo con la nave, pero... La nave está muy dañada, así que... ¡Bien! ¡Se murió! <risas> ¡Brasura! Toma eso para que te vuelvas a morir Acaba el nivel! <risa> Me aplastó mi nave! John my Master Chief Se murió el Halo Verde Hola Aluar, gracias por pasarte Me acabo de acabar el nivel y me maté de, de manera accidental. <ríe> Ahora no hay nadie. <ríe> ahí está mi cadáver, está tirado seco. Ay, ay, ay. A ahí? eso fue Halo uh, Assault on the Necquark. Es esta es la Never única misión que le han agregado no a los lo Necquarks. Lo Seguro ya más adelante el usuario habrá más niveles y what the fuck mi cuerpo está torcido. Me gustaría ver si la llegaran a añadir con uh, efectos de sonido de Ecuador. Ya saben, el sonido y todo eso. Mi próximo stream ya será sobre uh, Sonic Frontiers. Si tengo que terminarme ese juego. Estoy ya en la última isla de ahí pues seguiré streameando no, lo can... que me falta jugar. Oh, assassins creed. Oh, estaba Buried muy loco. Now, Demasiado loco free. este nivel. Something me costó terrible. más de lo que pensaba. Captain, <laughs> <nothing> <laughs> cash really... We can't let him get inside. I don't There's no time. Get out bueno, al entiendo. No es... Find keys, stop him. ¡No es una tipos! <risa> y así se da por concluido. Ay, <risa> ay, ah, ay, sí que me, me costó, ¿eh? Y estaba en legendario. No le activé cráneos porque definitivamente con cráneos esto iba a ser una misión imposible. Uf, nah, lo logré.